Soy Juliana Pilot, reina de Maipú. Bueno, tengo 20 años y me dedico actualmente, estoy estudiando, estoy en tercer año de comunicación social. Los medios, eh, a mí me encanta mucho interiorizar, es lo, lo principal. Y de, lo, de los medios me gusta mucho eso que se, se haga viral, uh, o sea, algo rápido. Eh, es un beneficio impresionante los medios. Así que estoy súper a favor de los medios. Sé que también en los medios hay mucha desinformación, pero eh, son, son geniales los medios. Me gusta mucho la tele, así que sí, sí, sí. La radio también, eh, pero la tele en especial. Bueno, yo decidí presentarme... Eh, básicamente mi familia eh, ama la vendimia, desde muy pequeña vivimos vendimia, vamos a los carruseles Vía Blanca Así que ese es uno de los, del porqué me quise presentar Y el otro es porque eh, aparte de, de, de ser una representante, ser una reina vendimial eh, Se le ha sumado un proyecto social y eso me encantó, que puede ayudar a la sociedad Bueno, mi proyecto se llama Me Comunico y consiste en dar tres talleres que beneficien a los adultos mayores, los jóvenes y los niños. En los adultos mayores es poder enseñarles a interiorizarse un poco más con los dispositivos tecnológicos, en los jóvenes es eh, informarles acerca de la fake news, que es la desinformación, y en los niños es eh, ayudarlos un poco más a familiarizarse con, con la lectura en papel, como despejarlos un, po un poquito de, de la tecnología. Y ahí como que se contradice los jóvenes con los niños, pero bueno. Bueno, si llegara a ser la reina nacional de la vendimia, me gustaría llevar adelante los proyectos sociales eh, que se nos han invocado a cada una, eh, ayudar a la comunidad principalmente, eh, representar bien a Mendoza a nivel mundial.